Y esto es mi intro Hoy vamos a jugar cualquier juego de los que tenga. Y vamos suscríbanse denle la like y suscríbanse denle la like y denle a la campanita si quieren re recibir todas mis no notificaciones a la a la hora de subir videos. Ahora

sin más vamos con el video yeah. hola, aquí estamos en un nuevo video lo siento por el, por el por el sonido de atrás, posiblemente moleste, pero estamos en un nuevo video de lo importante y no me muere. bueno como ven

nuevo celular no tiene mucho la verdad entonces no. nada de errores técnicos bueno nada de errores técnicos entonces vamos a jugar unas partidas de Clash Royale no, no me, me equivoqué era

era otro juego ahora sí vamos a jugar este juego bueno pues vamos a jugar hit sense a hit. A hit.

un nuevo video y estamos en este juego que creo que se llama Dragon Stickman no sé y no me es raro pero...

voy a morir

Casi me muevo. Aquí. Creo que mejor muevo mi cámara aquí. ¡Uy! ¡Uy! Por eso Los monstruos como los... que

aquí estamos y de, de nuevo lo digo suscriban suscríbanse denle like y den, si quieren denle a la campanita para recibir todas mis notificaciones ¡Ah!